Hola a todos, bienvenidos al tutorial sobre firma de un documento con Microsoft Office Word. En este video tutorial pues vamos a ver cómo se realiza el proceso de firma de un documento que hemos elaborado con eh, Microsoft Office y a continuación pues veremos cómo es el aspecto de este documento eh, firmado. Entonces pasaríamos y abriríamos el eh, Microsoft Office eh, Word y pues elegiríamos el documento con el que vamos a trabajar, en este caso vamos a elegir un documento ya abierto, ya existente y vamos a ver pues, el proceso de firma, entonces nos iríamos al menú de inicio y a continuación nos iríamos a la opción de eh, preparar y dentro de preparar veremos que existe una opción que se llama agregar una firma digital entonces nos va a dar una nos va a aparecer una ventana de información y advertencia acerca de eh, los certificados, las firmas, sus ventajas, etcétera daríamos a aceptar y a continuación pues eh, nos va a mostrar la eh, posibilidad de firmar el documento y como vemos ya aparece por defecto eh, un certificado elegido en este caso porque en el repositorio de certificados solo hay un certificado con el que tengamos asociado una clave privada y por lo tanto es el único certificado que tenemos para firmar en el momento en que eh, quisiéramos utilizar otro certificado, solo tendríamos que darle al botón de cambiar y nos mostraría la lista de certificados existentes. En este caso pues vemos que eh, la única posibilidad eh, de certificado para utilizar eh, en la firma pues, es el certificado de Antonio Ruiz Martínez. A continuación si queremos podemos especificar la razón por la cual queremos eh, firmar el documento. Entonces podríamos indicar que eh, eh, en este caso eh, vamos a presentar este documento al en el curso como ejercicio, presentación del documento como ejercicio y a continuación le daríamos al botón de firmar entonces nos va a mostrar una eh, ventana de información diciéndonos pues si el proceso de firma se ha realizado correctamente o no. En este caso pues vemos que el proceso de firma se ha mostrado adecuadamente y nos aparece aquí un icono diciendo que este documento eh, contiene firma. Y si hacemos clic eh, en él, pues eh, en este caso ya nos aparecía por defecto el documento firmado, y eh, nos aparece el panel de firma. Entonces nosotros aquí pues podríamos ver los distintos detalles de la firma. Entonces pues nos dice que la firma es válida, que no se ha modificado el documento desde que fue firmado y eh, pues bueno nos dice la razón por la cual eh, se ha firmado este documento y además nos dice quién lo ha firmado. Además nos da la posibilidad de ver el certificado del eh, firmante. Entonces, con este proceso, habríamos terminado eh, la parte de firmar el documento. Eh, ¿Cómo comprobamos o cómo vemos si un documento está firmado o no? Pues la apariencia va a ser la misma que acabamos de eh, ver cuando nosotros eh, hemos generado la firma. Cuando abrimos el doc un documento firmado, pues la forma de saber si está firmado eh, o no y ver si esa firma es correcta, pues nos aparecerá aquí el icono que hemos mencionado anteriormente donde nos dice si eh, el documento está bien firmado o no. Y no. si hacemos clic sobre él nos mostraría el panel de firma Y en este caso, pues veríamos eh, cuándo ha sido firmado y quién lo ha, y quién lo ha firmado. También nos da la opción, como podemos ver, de en un momento dado, quitar una firma sobre el documento. Y con esto daríamos por concluida la explicación de cómo firmar un documento con eh, Microsoft Word.